Buenas tardes me voy a referir, a referir a los gobiernos autónomos centralizados en general que tienen una relación directa con la materia de centralización de gobiernos autónomos y este cada circunscripción territorial tendrá un gad, un gobierno autónomo descentralizado para la promoción y, y del desarrollo y la garantía del buen vivir a través del ejercicio de sus competencias eh, los gobiernos autónomos descentralizados estarán integrados por ciudadanos electos democráticamente quienes ejercerán su representación política ¿Quiénes constituyen los GATS los gobiernos autónomos eh, descentralizados los constituyen los de las regiones los de las provincias los de los cantones o distritos metropolitanos y los de las parroquias rurales la, la provincia de Galápagos contará con un consejo de gobierno de régimen especial el ejercicio de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados se realizará a través de tres funciones integradas primero de legislación normativa y fiscalización segundo de ejecución y administración y tercero de participación ciudadana y control social Naturaleza jurídica de los GATS Los gobiernos autónomos descentralizados regional provincial y municipal son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, administrativa y financiera integrados por funciones de participación ciudadana, eh, de, eje, eh, de legislación y fiscalización y la función ejecutiva previstas en el cotad y en el estatuto de autonomía para el ejercicio de, sus fun de las funciones que le, este, que le corresponden y que están previstas por la constitución y la ley el, el gobierno autónomo descentralizado parroquial a diferencia de los anteriores no está integrado por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva sino más bien por órganos previstos por el Código Orgánico de Organización Territorial cotada para el ejercicio de las competencias que le corresponden. El órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado regional es el Consejo Regional el gobernador o gobernadora es la primera autoridad del, del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado regional El órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo regional eh, descentralizado provincial es el consejo provincial El prefecto o prefecta provincial es la primera autoridad del, del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado provincial El órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal es el consejo municipal el alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal la parroquia rural tiene como órgano de gobierno a la junta parroquial ahora bien el cotad al referirse a la naturaleza jurídica de los gobiernos autónomos descentralizados establece que estos gozan de autonomía política administrativa y financiera a qué se refiere el cotad al establecer eh, que los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política se refiere a la capacidad que tiene cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados de impulsar procesos y formas de desarrollo se expresa en el pleno ejercicio de sus facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad la capacidad de emitir políticas públicas territoriales la elección directa de los ciudadanos que los ciudadanos hacen de sus autoridades mediante voto y el ejercicio de la participación ciudadana. ¿A qué se refiere la autonomía administrativa? Se refiere al pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones. ¿A qué se refiere la autonomía financiera? Se refiere al derecho eh, irrenunciable que poseen los gobiernos autónomos descentralizados de recibir de manera directa, predecible, oportuna, automática y sin condiciones los recursos que le corresponde de su participación en el Presupuesto General del Estado así como la capacidad de generar y administrar sus propios recursos de acuerdo con lo que dispone la Constitución y la Ley. Muchas gracias.